Bien. Entonces estas son las preguntas que dejamos en la encuesta y vamos a ver qué pasó en las respuestas. ¿Sí? Voy a este voy a compartir acá los resultados de la encuesta. Entonces, bien. Ahí estamos viendo, no, esto es viejo. Y ahí están los resultados finales. O sea, hubo del orden de 99 que contestaron. Entonces vamos a analizar las propiedades. Bueno, ¿es un pose reticulado? Sí. Es correcto eso. Y, y, y, y ahora veamos por qué, para que al, para que la mayoría le, le quede porque habíamos dicho dije en la presentación voy a poner compartir todas las pantallas me parece quizás es más es más fácil compartiendo toda la pantalla en este por este momento bien en el clavo me parece bueno me parece que estoy teniendo no sé qué, qué se ve chicos no díganme qué se ve porque no, no veo nada yo la pantalla el meet ven bien bárbaro buenísimo pero no quiero ver el meet dejar de presentar, se clavó esto. Bueno, entonces le voy contando. ¿Pueden hacer, este, ¿pueden hacer foco en, en la pizarra, por la duda? Este, bien, entonces lo que habíamos dicho, voy a ver cuando, cuando me quieran dar, voy a la pantalla, pero mientras lo voy diciendo acá en la pantalla en la, en la, en la pizarra, entonces, una cosa que habíamos dicho es todos los órdenes totales son reticulados. Y en una clase anterior habíamos visto de que si yo tomo un orden total y tomo un subposet de un orden total también es un orden total. Y por esa razón como esto, el 0, 1, unión 2, 3 semiabiertos, eh, son un subposet de R, que está totalmente ordenado, entonces está, to está totalmente ordenado y entonces es un, es un, un reticulado. Pero lo podemos ver, ver más directamente. O sea, de hecho, y en, en, en un orden total, el supremo, eh, el supremo de dos elementos. X, en este caso, X supremo Y es igual al máximo de X e y, y el ínfimo de X e y es el mínimo. Porque como son dos comparables, y si tomo un elemento, este elemento, un punto de acá y un punto de acá, y bueno hay alguno más grande. Y ese más grande es cota superior del par. Y, en este caso, Y es mayor o igual a Y y es mayor o igual a X. Entonces, Y es cota superior. Y no hay una cota superior más chica. Entonces, Y es el supremo de X e Y. Del par X e Y. Eh, bien, voy a ver si puedo retomar el control de la... De la computadora. Ahí está. Bien, bárbaro. Este, ahora, ahora pueden ver, en teoría deberían poder ver lo que acabo de escribir. Repito: orden total, orden total, todos los órdenes totales son reticulados. Todo suposente de un orden total es un orden total, por ende, esto también es un reticulado, pero simplemente lo pueden ver directamente, viendo que en un orden total el supremo siempre es el máximo y el íntimo siempre es el mínimo. ¿Sí? Eh, sí. Bien, eh, ahora sigo, vuelvo, a mostrar, vuelvo a tratar de mostrar. La encuesta. Bien. Existe el supremo de 2,3. Y acá hubo muchas respuestas positivas, sin embargo esto es falso. Eh, y acá, lo, si bien el orden que le estoy poniendo, o sea, tengo un conjunto de bases del poset, que es 0,1, unión 2, 3, semiabiertos. Si bien el orden es el orden heredado de, de R, ¿sí? y si bien en R existe el supremo de 2,3 y que me da 3, ese 3 no está en, en, en el poset, no está en mi poset. ¿Sí? El 3 se me fue arriba, afuera de mi universo, entonces yo no lo veo. Si yo, si yo vivo en esta unión, no, no existe el 3 para mí. ¿Sí? Entonces, no existe el supremo. O sea, no hay, de hecho no hay ninguna cota superior de este conjuntito acá. ¿Estamos? Este... Me gustaría ver, voy a ver si... Si puedo ver el, el chat, ver, algún comentario. Ajá, bien. Y esta pregunta acá, Benjamín me hace una pregunta que, eh, que, que es importante. Si eso no significaría que no es reticulado, bien. Es una. Ahora, ese conjunto está en unión, perfecto. Muy buena pregunta, o sea, es la pregunta que yo quería ver. Otra vez se me clavó la... Se me clavó la. No sé qué le pasa a esto. Bien, no me, no me. Otra vez no me deja hacer nada. La computadora se, se enojó. Bien. Eh, entonces lo, lo digo en palabras. La, el conjunto. El hecho de ser reticulado, el hecho de ser reticulado está dado, ¿por qué? Porque exista el supremo de cualquier par de elementos. ¿sí? O sea, yo agarro dos elementos del poset, cual, cualquiera, entonces tomo el supremo de esos, del conjunto formado por esos dos elementos, y tiene que estar el supremo. ¿sí? Y ahora el conjunto, el intervalo 2,3 no es un conjunto de dos elementos, es un conjunto muy infinito. ¿sí? Tiene todos los reales que están entre 2, inclusive, y 3 estrictos. ¿sí? Entonces, para ser reticulado no hay obligación. O sea, voy a la un segundito, hasta que, hasta que el navegador me deje hacer algo. Entonces, ser reticulado, notar, notar, 2,3 no tiene dos elementos. Y en conclusión, eh, no es necesario que exista su supremo para ser articulado. Bien. Y la, por último está la pregunta eh, de Hamilton, de si acaso el supremo de 0,1 es 2, y la verdad es que sí. El supremo... <coughs> a ver, no, a ver si puedo... Meterle. Bueno, el supremo de, del intervalo 0,1 abierto. En este poset es el 2. ¿Y por qué? Bueno, voy a borrar y voy a hacerlo en la pizarra. Primero hay que observar... A ver, quizá pueda... A ver. Me preguntan por qué el, el, el, el 3 no es el supremo del 2,3. Porque el 3 no está en el post Es algo que no existe en el de este. Espe espe específicamente, el 3 no está. Están todos los números menores estrictos que el 3, pero no está el 3. Ya, y, y, y eso viene a la cuenta... Puedo, ah, ahí está, ahí está, volvió. Eh, ¿Cómo hago para dejar de presentar? Bien, ahí me parece que dejé, dejó de presentar. Bien, ahí está, ay Dios, bien. Ahora se puede ver lo que puse en la pizarra. Bien, bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Eh, el, quería, mostrar, quería mostrar que el 2 es el supremo de 0,1 en este post. Entonces, otra observación. Notar. Le voy a llamar P a este post para no escribir tanto. Entonces, P es 0,1... Unión 2,3. Notar el 3 no pertenece a P. Sí. Luego no hay corta superior de 2,3. Y, y por último vamos a ver de qué supremo, el supremo lo voy a escribir en palabras para no quede duda, el supremo de 0,1 en P es 2, ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, 2 es cota superior. Eso está claro. Eso creo que no, no hay duda. Porque el orden es el heredado y 2, con el orden usual, es más grande que todos los elementos de este intervalo. Entonces, eso creo que no hay duda. Y ahora lo complicado es que es la menor cota superior, ¿sí? Bueno, veamos que es no, la menor cota superior, entonces supongamos que X es cota superior de 0,1 en P, ¿sí? ¿eh? En P porque estamos trabajando en P, en el pose P ¿sí? entonces y haciendo dos casos entonces luego X no está en el intervalo 0,1 ¿por qué? porque si tuviera el intervalo 0,1 ¿sí? entonces siempre habría alguien acá más a la derecha Tomemos el promedio entre X y 1 y me da algo que está a la derecha de ese X y sigue siendo menor estricto que 1, así que esta cosa que está a la derecha de X no es, su es superado, por es supera, perdón, a, a, a la supuesta cota. Entonces X no puede estar acá. Y de hecho... Y de hecho... De hecho, todos los elementos, o sea, mejor dicho, de hecho, de hecho, el, el resto, 2, 3, es el conjunto de cotas superiores. De 0,1 O sea, todos los elementos O sea, no puede estar acá Y el resto de P O sea, todo este intervalo Es el conjunto de las cotas superiores De 0,1 en este pose Y bueno, sí hay un mínimo Que es 2 Y de ahí sale 2 es la menor De todas las cotas superiores Bien. A ver, voy a ver qué hay, hay... ¿Podría está? repetir ¿Es por qué la X no está en el 0,1? Un, un, ¿Un segundito, segundo. sí, decime. ¿Podría repetir por qué la X no está en el 0,1? Ah, eh, bien, ahí, ahí lo, lo, lo repito. Eh, voy a borrar un poquitito. Eh, Voy a borrar acá. Sí. Es una cuantita que, que, que, que es medio fea, pero pero supongamos ya sea. Entonces voy a probar que si x es cota de entonces, del 01, entonces X no está en 0,1. ¿Sí? O sea, por el absurdo. Por el absurdo. Si X está, si, si X estuviera, entonces, entonces tendríamos que X sería menor o igual a 0 y menor estricto que 1. ¿Sí? Y si yo hago el promedio, si entonces, entonces, resulta que x es menor estricto que x más 1 sobre 2, que es menor estricto que 1. ¿Sí? Esa cuentita te la dejo, pero ge geométricamente, si x está acá, entonces, esto es el promedio entre X y 1. Entonces, está justo a la mitad de la distancia entre X y 1. Como X no es 1, entonces no es ni X ni 1. O sea, que está, es menor estricto, es mayor estricto a X y es menor que 1. Y como este era mayor que X, entonces, como este era mayor o igual a 0, tenemos esto tenemos que ese promedio está en el intervalo. Luego, el promedio pertenece al intervalo 0,1 y no es acotado por x para que X sea cota superior de esto, entonces todos los elementos del intervalo tienen que ser menores o iguales que X. Y sin embargo acá no pasa eso. Bien. Y... Ajá. Bien. Y de hecho... De hecho lo que va a pasar es que algo que, que, que, que quizás le vaya a llamar la atención, pero que pueden después tratar de hacerlo como ejercicio, es que de hecho, este poset, así como está, partido, así como desconectado, ese poset, lo voy a borrar esto, okay. Con el menor igual de los reales. Es isomorf Ah, no he introducido el simbolito. Es ISO a el intervalo 0,2 el orden usual o sea de hecho yo podría traer esto para acá pegarlo ahí justo ahí y me quedan isomorfos o sea de hecho el orden en este caso no se da cuenta que hay un salto acá así que eso como un ejercicio Pero como dije, este ejercicio, este, este, esta encuesta está ya mucho más tramposa, es mucho más difícil. ¿Eh? Pero era, era para que pongamos ahí en ejercicio lo, lo que estamos viendo. Bueno. Voy a ver acá, hubo más en el chat. A ver... Bien, hubo, hubo algunas preguntas, entonces, pero como intervalo semi cerrado puede tener el supremo ínfimo, pero si no lo tienen en el 2, 3, como. ah, no entiendo la pregunta, perdona. 0 es el ínfimo de 0, 1 y de hecho es el mínimo y es el primer elemento de este poset P. 0 es el primer elemento y es, coincide, como había dicho más arriba, eh, creo que estábamos fuera de la grabación. Si el, el conjunto total del universo de pose existe el ínfimo, entonces el ínfimo es mínimo y es el primer elemento. Y eso es lo que pasa acá. Bien. Bueno, eh, voy a, Trato de ver el último comentario. Eh, sí, hay que, bueno, hay varias preguntas, el, el 2,3 de ellos, pero dijimos que es, es reticulado, es reticulado, lo, lo borré hace un momentito, es un reticulado, basta, eh, como, como está comentando ahí Gustavo, siempre tomes dos elementos, tomar el supremo, pero dos, el intervalo 2,3 no es un par de dos elementos, hay un montón de, de números en el conjunto 2,3 en abierto. Está el 2, está el 2,5, está, está pues, no. raíz de 2 más 1. Un montón de números hay. El 2,95, el 2,01. Todos esos números están ahí. No está el 3, pero es un conjunto infinito. Entonces... Eh, una moraleja de esto, que nosotros no nos vamos a meter mucho, no nos vamos a seguir involucrando con conjuntos infinitos, pero la moraleja es que que exista el ínfimo de, de, de, de cualquier par de elementos no, no implica que exista el ínfimo de cualquier subconjunto infinito. En este poset el ínfimo de 0, del par 0,2 es el 0. Y, en, y eso pasa en cualquier orden total. El ínfimo de cualquier par es el mínimo, como lo habíamos dicho antes bueno, continúo con el teórico y, y después al, cuando termine seguimos con las consultas bien bueno, entonces concluimos con este ejercicio por un momento y vamos a ver dos temitas más Bien, entonces, vamos a ver qué significa esto, dualidad. Escribí de nuevo ahí la definición de cota superior de un conjunto. ¿Sí? Para todo elemento de su conjunto, eh, eh, u es cota superior si es mayor o igual a todos los elementos de ese conjunto. Bien, eh, ¿qué pasa si doy vuelta el orden acá? Si en la definición de cota superior doy vuelta el orden, me da cota inferior. Ahora veamos la definición de que un elemento de, de un poset L sea el supremo de un subconjunto S de un, del poset. Entonces S es una cota, para que sea supremo tiene que ser una cota superior y cualquier elemento, para cualquier cota superior del conjunto que esté en, obviamente en el pose en el universo del pose, entonces es más grande. Ahora, demos vuelta el orden. Ahí lo, solo lo destaqué. Y lo vamos a dar vuelta. Y vimos que si daba vuelta el orden superior se me transformaba en inferior. Y justamente es la definición de ínfimo es una cota inferior, y cualquier cota inferior es más chica. Entonces, si uno se fija de vuelta en la definición de reticulado, ¿sí? eh, el reticulado, justamente acá es clave el hecho de que estamos pidiendo las dos cosas, de que tenga el supremo de dos cosas, de, de cualquier par de elementos, y el ínfimo de cualquier par de elementos. Y de ahí se concluye una cosa que se llama el principio de dualidad para los poses reticulados, que dice que cualquier propiedad que vale en todos los poses reticulados, si vos intercambias mayor igual con menor igual, superior con inferior, sub, supremo con ínfimo, y máximo con mínimo, etc., si das vuelta a todo, también va a valer en todos los poses reticulados. ¿Sí? Bien. Entonces, esto también es otra, otra propiedad, de, de, es como una simetría, pero como das vueltas, se llama dualidad, que también nos ahorra un montón de trabajo eh, cuando queremos hacer cuentas con reticulados. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo hacer cuentas con, con poses reticulados Y entonces, este, primero vamos a empezar con un lemita que es sumamente útil, no se tienen que, este, este lo tienen que tener en la cabeza porque prácticamente todas las desigualdades y muchas igualdades eh, que involucran al supremo y el ínfimo se demuestran con esto. Entonces, tomemos un posete articulado y elementos ahí. ¿sí? Entonces, lo, se da que siempre el supremo, el, o sea, si tengo X ahí, me armo el par S, y tomo el supremo de eso, tiene que ser cota superior. Y entonces, como X supremo i es cota superior del par X y Y, tiene que ser mayor o igual a X y mayor o igual a Y. Y después hay una equivalencia. Y ahora, si yo tomo cualquier cosa que es mayor o igual al supremo, como el supremo era cota superior, ¿Sí? Entonces, por transitividad me va a dar de que si U es mayor o igual al supremo y el supremo es mayor o igual a X, entonces U me va a dar mayor o igual a X. Y si U es mayor o igual al supremo y el supremo es mayor o igual a Y, entonces me va a dar que U es mayor o igual a Y. Pero también vale la vuelta. Si tengo cualquier cosa que sea cota, entonces tiene que ser más grande que el supremo, porque el supremo es la menor cota superior. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora usamos dualidad. Como yo sé que estas propiedades valen para cualquier reticulado, entonces puedo dar vuelta a todo y, y vale también para cualquier reticulado. Intercambio mayor con menor, ínfimo con supremo y obtengo esta propiedad que está abajo. Entonces, con estas desigualdades, con estas propiedades, con esta equivalencia y las desigualdades más las propiedades de, de, de los de los, eh, de los órdenes parciales, como transitividad, antisimetría, más eso, podemos probar casi cualquier cosa que nos encontremos sobre eh, reticulado. Eh, ajá, ah, bueno, ya lo, esto ya lo, lo demostré hablando. Eh, y lo, lo puedo ver, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, quizás lo, lo digo rapidito de nuevo en la pizarra. Ahí me dicen que hay una dificultad eh, con la precedencia. Eh, acá, bueno, acá tenemos operaciones, las operaciones... Tienen, tienen mayor precedencia que, el, que, la, que la desigualdad. Porque acá no, no te confundas eh, el supremo con el, la disyunción. Es una operación acá. Desgraciadamente o providencialmente tenemos la misma notación, después vamos a ver la justificación de eso. Pero acá es, esto se lee, su X supremo de Y, todo esto menor o igual a U. Entonces, bueno, les muestro en la pizarra eh, a, a esa propiedad, ya la dije, pero bueno, la repito rápidamente en la pizarra para que quede. Entonces, quiero probar: quiero probar que x supremo de es menor o igual a u, sí, solo si sí, x es menor o igual a u y y menor o igual a u, ¿sí? Bueno, entonces, eh, para la Ida, eh, X supremo Y e es cota superior de, esto por definición es el supremo, entonces, esto va, va a incluir la prueba del, del ítem anterior, X es menor o igual a X supremo de Y, y por hipótesis, esto es menor o igual a u. Entonces por transitividad, x es menor o igual a u. Y lo mismo que con i. Y. y como x supremo i es j, se da esto. Por hipótesis, x supremo i es menor o igual a u. Entonces por transitividad, y menor o igual a u. Entonces estas dos son por transitividad. Bien. Para la otra estas dos estas dos hipótesis entonces lo que tenemos es que es u es cota superior de de XI. Entonces, luego, U es mayor o igual al supremo por definición. Porque el supremo es la menor cota superior. ¿Sí? Bueno. Listo, volvemos a la presentación. Bien. Y de hecho, en general, las la, la caracterizaciones estas, lo que tenemos es que eh, el supremo si existen en, en todo poses, si el supremo de X existe, entonces algo es mayor o igual al supremo, si solo sí si, para todo elemento del conjunto X, eh, U es mayor o igual. Bueno, pero eso al pasar, no nos va a interesar el caso de dos, como lo acabamos de ver. Bien, entonces acá repito estas observaciones que acabo de hacer y las vamos a aplicar para probar cositas. Por ejemplo... Eh, la, las leyes de monotonía o, com, o compatibilidad que dicen que las operaciones supremo e ínfimo se comportan bien con el orden, ¿sí? que preservan el orden. Si X es más chico que Z e Y es más chico que W, entonces los supremos respectivos respetan el orden y los ínfimos también. Eh, y estas propiedades se llaman desigualdades distributivas. Entonces vamos a ver en acción la utilidad de este lema. Eh, voy a <coughs> empezar demostrando una monotonía. Voy a dejar de compartir y voy a probar una monotonía. Entonces queremos, si tenemos x menor o igual a z y menor o igual a w, entonces x supremo y es menor o igual a z supremo w. Y bueno, ¿cómo probamos esto? Usamos esta propiedad y la. Vamos a usar las propiedades que destacamos, o sea, estas. Esta, y esta. Bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, yo quiero probar, esta, esta herramienta me sirve para probar de que algo es mayor o igual a un supremo. Entonces, ¿cómo hago para probar? Entonces, ya la voy a utilizar para probar que algo, este va a ser mi U. Entonces, X supremo Y menor o igual a Z supremo W. Si, solo si, si este es mi U, entonces basta demostrar que U es más grande que X y más grande que W. Si, solo si, X supremo Y es menor o igual a mi U, que mi U es, eh, perdón, perdón, que el primero, que X es menor o igual a mi U, que Z supremo W, y que i es menor o igual a mi U. ¿Sí? Y ahora, pero entonces ahora tenemos que, de acá, de acá sabemos que, como Z, X es menor o igual a Z, y Z es menor o igual a, Z supremo W, tengo por transitividad que X es menor o igual a Z supremo W, que era lo que quería acá, así que esta ya está. Igualmente, Y es menor o igual a W, y W por esta propiedad es menor o igual a Z supremo W. Y esto implica esta otra que quería. Entonces, ya estamos. Con eso se prueba la monotonía. Buah. Y voy a la desigualdad distributiva. Voy a probar la primera. este está un poquitito más trabajosa. Eh, esto lo voy a borrar, después cualquier cosa lo repasan. Porque quiero, a ver si dejo... Sí, quiero dejar esto de acá a este lado, así que voy a borrar este argumento de acá. Bien. Entonces, la desigualdad distributiva, voy a probar la primera, x supremo y ínfimo z es menor o igual a x supremo y ínfimo x supremo z. Bien. Eh, perfecto. Bueno, entonces, eh, hacemos mismo, la misma cuenta. Ahora, tengo de este lado, ah, me fijo, hay un supremo. Entonces, yo quiero probar que este supremo es menor o igual a un u. Entonces, esto va a pasar, sí, solo sí, pasan dos cosas, que x es menor o igual, para que el supremo sea menor o igual a un u, Basta ver que cada uno de los términos del supremo es menor o igual a ese U. Entonces, X tiene que ser menor o igual a X o i ínfimo X o Z. Y el otro término del, del supremo, que es i ínfimo Z, tiene que ser menor o igual a todo de nuevo, a mi U. Ahora, por dualidad, como esta propiedad vale para el supremo, la dual vale para el ínfimo. ¿Sí? Quedando vuelta todo. Un ínfimo es mayor o igual a un u, si solo si cada uno de los términos es mayor o igual a un u. Entonces, esta de acá, esta de acá abajo, tengo un ínfimo mayor o igual a un u, entonces, eso equivale a que cada uno de los términos del ínfimo sea mayor o igual al U. Entonces, I y Z es, el, el U es menor o igual a un término del ínfimo, y el otro, y el U, es menor o igual al otro término del ínfimo. Y esta de acá, esta de acá que me dice tengo otra vez un u menor o igual a un ínfimo, es lo mismo que acá de vuelta, entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando x sea menor o igual que un término del ínfimo y x sea menor o igual al otro término de firma. Entonces, esta desigualdad es equivalente a que se den estas dos desigualdades y la primera es equivalente a las dos desigualdades de la derecha, la segunda es equivalente a las dos desigualdades de la izquierda y las cuatro son triviales ahora. ¿Por qué? Voy a considerar esta, por ejemplo. Estas ya las vimos, estas ya las vimos. Y ahora, esta de acá, la veo esa de ahí. ¿Cómo hago para ver esa? Esta es muy fácil. Es una combinación de estas y las duales. Entonces, un ínfimo es una cota inferior de cada uno de los términos, en particular del i. Y. y ahora el i es menor o igual que el supremo entre x y y, porque es cota superior de, de ambos. Entonces, por transitividad, tengo lo que quería. Entonces tenemos esto. Esta otra sabe lo mismo. Esto es menor o igual a Z, y Z es menor o igual a esto. Entonces, esta y su dual, tal como están en la presentación, que la voy a volver a poner ahora, O sea, estas propiedades son centrales para poder probar cualquier desigualdad que valgan en todos los reticulados. Bien. La otra desigualdad es la dual de la de arriba. O sea, estaría bueno que después más tranquilos y tranquilas eh, escriban, se den cuenta de que las cosas que digo que son duales son efectivamente las duales. O sea, tienen dos ejercicios realmente. Primero, darse cuenta que esta, la segunda desigualdad distributiva es la dual de la de arriba. Y ejercicio B, como para entrenarse más, hacer directamente la prueba de la dual de ¿Sí? esta. Bueno, y hay algunas propiedades que son como fundamentales, no quiere decir que sean difíciles, pero son importantes del supremo de, de, de, de, de, de, de, de ínfimo de dos cosas. Una es que ya la, la dijimos, la nombramos al pasar antes, es que el, el supremo de dos cosas, de, de, de, de dos cosas iguales, es esa misma cosa. O sea, el supremo de un singulete, la menor cota superior de un singulete es el elemento que está en el singulete, porque el elemento es menor o igual a sí mismo, por la reflexividad, esencialmente. La conmutativa. Simplemente, la propiedad conmutativa es simplemente porque el conjunto x, y es lo mismo que el conjunto y, x. Eh, esta propiedad de absorción esta, eh, ya no es tan obvia, pero es fácil y sale trivialmente por, lo, por, las, por el, el lema este, clave que probamos antes. Y la asociatividad también que sale por el lema que acabamos de, de ver. De hecho acá tenemos una igualdad, pero podemos probar las dos desigualdades. Bien. Entonces, fíjate que acá tenemos propiedades que ya no son desigualdades y no son iguales, son de hecho son ecuaciones que, que, que se la deben acordar de introducción a los algoritmos. Me imagino que se sigue dando más o menos parecido y que era algunas eran axiomas, las de la disyunción, eran como axiomas de la disyunción. Entonces, se están pareciendo, de hecho, ya vemos que se parecen muchísimo a la, a la disyunción y a la conjunción, cómo se comportan entre sí y cada una. Bien. Y esto da pie para que nosotros consideremos qué pasa si yo ahora en vez de tener un POSET, ¿sí? ¿qué pasa si yo en, vez de, en lugar de tener un POSET, tengo un conjunto que tiene operaciones? ¿sí? Antes habíamos empezado a trabajar con estructuras relacionales, digamos, ese era el foco. Y ahora de repente podemos pensar en una, una visión alternativa. ¿Qué pasa si yo tengo un conjunto con unas operaciones, dos operaciones, que cumplen con estas propiedades, y entonces, a esa estructura la voy a llamar retículo. Un retículo es un conjunto, L, que tiene dos operaciones, que comen dos argumentos cada una, y que cumplen con estas propiedades que acabamos de poner. O sea que si opero con el mismo argumento, cualquiera de las dos me vuelve a lo mismo, son conmutativas son asociativas, y cumplen con esta relación entre ellas, la este, absorción. Bueno, entonces eh, ya sabemos que el ejemplo, que por, por las propiedades que acabamos de decir, entonces todos los poses de reticulado, me da, cada pose de reticulado me da un retículo. O sea, si agarro un pose de reticulado, y agarro el conjunto, y como operaciones elijo el supremo y el ínfimo de dos cosas, entonces cumple con la propiedad de ser un retículo. O sea, es una estructura algebraica cuyas operaciones cumplen con estos cuatro axiomas. Y lo interesante es que, si bien acá no, no, digo, no estoy diciendo nada de, de, de, de un orden, solamente hablo de operaciones, de hecho, los poses reticulados son el único ejemplo. O sea, es exactamente lo mismo tener un retículo que un POSET reticulado. Y de hecho ya vimos la ida, sea que todos los POSET reticulados me dan un retículo, y vale la vuelta. Es decir, que si yo tengo una estructura algebraica, o sea, un conjunto con dos operaciones binarias, que cumplen con los cuatro axiomas, entonces puedo definir un orden. Entonces, si tengo un retículo entonces, y defino una relación de esta manera, voy a decretar que X es menor o igual a Y siempre que cuando hago la operación esta cuadrada, esta operación cuadrada, me, vuelve, me da la segunda componente, me da el segundo argumento, entonces se puede demostrar que esta relación así definida es un orden parcial sobre L. Y no solo eso, sino que termina siendo que estas operaciones originales son el supremo y son el ínfimo para ese orden. Es decir que eh, los órdenes reticulados tienen en el fondo una estructura algebraica también. O sea, son, son, interes son objetos interesantes porque se pueden describir algebraicamente y relacionalmente, ¿sí? ¿eh? Esto no, no pasa con cualquier, con cualquier estructura relacionada, o sea, con cualquier gráfico no puedes encontrar operaciones que, que cumplan algo parecido. No, no siempre pasa esto. Bien. Este, y lo que podríamos tratar, me parece que acá ya llegamos al final, sí, bien, y justo se acabó el tiempo, pero lo que... Queda para demostrar, y podríamos arrancar la, la clase que viene para demostrar, es que efectivamente este, esta relación de orden cumple con las propiedades, esta, esta relación que hemos definido así cumple con la, la definición de orden parcial. Entonces, eh, que de hecho es un ejercicio, son, todos estos son ejercicios lindos, digamos, son ejercicios que, que son accesibles para para todos ustedes, lo, lo, lo, lo pueden tratar de hacer y venir ya, ya para la vez que viene con eso pensado. Bien, eh, lo, la, la lectura para la clase que viene no la definí todavía, pero eh, nos quedó en el tintero la parte de, de isomorfismo, de reticulados, eso se lo ya, ya lo había pedido que lo lean, así que por lo menos vamos a ir hasta ahí. Yo después por mail le voy a mandar cuál, cuál va a ser la lectura de, para la próxima clase. Bueno, me parece que con eso eh, estamos bien. Y no y dejo de, de, de grabar y responder a unas consultas después.